Y ahora con nuestra próxima invitada vamos a poder conversar, pero también hay leche, eh, lo que llaman leche vegetales, uh -huh. ¿no? Que son muy ricas también y que puede ser una muy buena opción para todos nosotros. Saludamos a Claudia Agüero, nutricionista clínica, para hablar sobre eh, la alimentación de los veganos en este, en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Eh, sí, efectivamente, en realidad la alimentación de un vegano puede ser bastante saludable y equilibrada, ¿no? Uh -huh. A veces hablamos del tema de qué va a pasar con las proteínas, qué va a pasar eh, con el tema de las carnes, qué pasa si, si, si dejo de consumir lácteos, dejo de consumir carnes, voy a tener alguna deficiencia de repente de algún macronutriente nutriente como son las proteínas. Pues en realidad no, depende mucho del equilibrio y del balance que la persona tenga en su alimentación. Tanto personas vegetarianas, veganas, como personas, digamos, que, que comen de todo. Que pueden tener alguna deficiencia incluso de, de, de proteínas, ¿no? Claro. Depende mucho del balance que, que vayamos a realizar. Ahora, en, en el caso, sí, uh -huh. en estas circunstancias en donde eh, se señala que deberíamos tener un mejor sistema inmunológico, ¿la dieta vegana asegura efectivamente que este sistema inmunológico esté en mejores condiciones? Si es una dieta vegana equilibrada, sí lo puede hacer. Porque en el caso de aquellas personas que son veganas y que están basando su alimentación en un plan de... En, en, en, en, su alimentación netamente en plantas, aquellas personas veganas que además de ser veganas no consumen alimentos ultraprocesados, ¿no? Hablamos de productos empaquetados, no. snacks de bolsa, ¿no? Etcétera, definitivamente van a poder tener una vida eh, más saludable. Sin embargo, hay que aclarar que, que no todas las personas veganas ni vegetarianas eh, cumplen, digamos, con ese estilo de vida completamente saludable, ya que es que hoy en día tenemos, eh, gracias a la industria de alimentos, infinidad de productos, incluso fast food, eh, vegetarianos y veganos, ¿no? que también son altos en grasas saturadas, altos en grasas trans, altos en azúcares. Por ejemplo, el azúcar es un elemento que muchos veganos y vegetarianos consumen, <coughs> de igual manera que, que los demás, ¿no? Claro. Entonces, depende mucho del equilibrio. Yo quiero saber, por ejemplo, uno, si ellos eh, ya no, no, no, consumen, no consumen carne, ni tan proteínas, eh, ¿dónde lo encuentran? en el mundo vegano? En el caso de las proteínas, lo más valioso es, es el equilibrio que vamos a tener de los cereales junto con las leguminosas. Hablamos por ejemplo de las menestras, ¿no? El consumo de los prejoles, los garbanzos, las lentejas, las arvejas, van a dar este equilibrio de proteínas y de aminoácidos, que son la composición netamente de estas proteínas, ¿no? Eh, sí. Para poder tener este equilibrio en el cuerpo. Entonces, básicamente, una persona vegana va a tener que mezclar en su plato. Por ejemplo, arroz, Puede ser con algo de quinoa o puede ser otro día arroz con alguna menestra para poder tener eh, algo, digamos, o, o, o, o completar el balance de proteínas del día, de ¿no? Esto además, eh, llegándole de repente o agregándole durante el día algún fruto seco, las pecanas, las avellanas, las castañas son altísimas en proteínas. Entonces, si una persona vegana tiene el consumo diario de estos alimentos, no tendría por qué tener ninguna deficiencia ninguna proteica, ¿no? Y hay otro alimento peruano, por ejemplo, que está muy de moda hoy en la dieta vegana, es el tarwi el de tarwi mechocho, que se consume en el norte, es altísimo en proteínas. Entonces, al eh, poner, por ejemplo, solamente, eh, digamos, 50 gramos en tu plato de, de comida, ¿no? O de repente en polvo, que también lo podemos encontrar en el así, ya tenemos... La facilidad de poder completar nuestro requerimiento de proteína en el día siendo siendo vegano. Claro, hay opciones. Y, le, y el tema de las leches, eh, llamadas leches vegetales, en realidad es uh -huh. este hay almendras, son muy ricas. Eh, lamentablemente no son baratas, cuestan mucho más que, que una leche, ¿no? Es una buena opción, sobre todo que hay tanta gente que sufre, eh, es intolerante a la, a la lactosa. Sí, exacto, sí, es una muy buena opción. Son de las bebidas vegetales que tenemos, tanto de almendra, de cayú, también ahora hay bebida vegetal de coco, de avena, ¿no? Yo creo que lo más recomendable y para que sea mucho más económico es prepararlo en casa. Por ejemplo, en el caso de la leche eh, o la bebida vegetal de, de avena, ¿no? Simplemente remojarla cuatro horas antes con una tartita de avena, luego eso lo, lo ponemos a cocer un poco en, en la ollita, luego lo colamos, lo licuamos, lo colamos y ya tenemos nuestra bebida vegetal de avena. Lo mismo pasa con los frutos secos. Dejo remojando un día antes las pecanas, avellanas. Puede ser un puñado, tampoco se yeah. un montón. Y con esto lo dejo remojando, el día siguiente lo licúo, lo paso por un cernidor y ya tengo mi leche vegetal. Y ahí estoy ahorrando, estoy gastando muchísimo menos porque además voy a utilizar esas esa, eh, pecanitas o almendras que dejé remojando, luego las puedo utilizar también para alguna para una comida extra, ¿no? Entonces estoy utilizando productos 100%, es mucho más económico que comprar de repente una bebida vegetal de caja. Claro. Ahora, la, la oferta vegetariana, como estábamos hablando aquí antes de, de esta entrevista, se ha ampliado en los últimos uh -huh. años, ¿no? Ha habido un incremento, hay una tendencia. Por el lado de, de la comida saludable, que es importante promover eso. Producto de la emergencia, ¿tú has apreciado que esta oferta eh, se ha visto reducida o ha tenido ciertas dificultades? ¿O sea, los veganos han tenido ahora más dificultades para encontrar algunos alimentos que usualmente compraba en una situación normal? Bueno, depende... Mucho de, de, de qué elementos estamos utilizando, ¿no? De repente si hablamos de algunos como el tofu, uh -huh. algunos elementos como el tempe algunos fermentados que se suelen utilizar, el chucurus que se suelen utilizar en las dietas eh, veganas, ¿no? Para tener un equilibrio de aminoácidos, mejorar la flora intestinal, son productos muy buenos. De repente, en estos productos específicos, sí, eh, eh, porque se consiguen, eh, digamos, en algunas tiendas saludables, naturistas, ¿no? Pero, sin embargo, si hablamos de, del resto de alimentos, una dieta vegana está basada en menestras, en leguminosas, en frutos secos, en cereales como el arroz, la avena, cereales andinos como la maca, la quinoa, la kiwicha. Entonces, esto felizmente en nuestro país existe una variedad tan grande que lo podemos conseguir. Eh, entonces Creo que por ese lado no nos ha afectado en, ni a los vegetarianos, ni a las personas veganas, ¿no? Es básicamente el poder tener un equilibrio de todos estos elementos y no buscar de repente lo más complicado, no tratar de basar nuestra alimentación en cosas más naturales, cosas más eh, provenientes de la tierra, ¿no? que felizmente en nuestro país tenemos esa opción. Claro, y además no solamente porque de repente tú puedes tomar eh, por un tiempo, hay, hay gente que por ciertas enfermedades no pueden consumir carne, les hace daño ciertos productos procesados, entonces también podrían ir eh, incrementando no sé, almorzando de una manera más saludable, hacen bien a su cuerpo y evitan algún problema de salud. Sí, exacto, exacto. Yo creo que un, eh, algo que hemos aprendido de repente en la cuarentena es, es cocinar con los alimentos que tenemos en casa, ¿no? Si no he podido comer durante varios días pollo o carne, hemos podido ver que no había ningún problema. De repente he logrado, gracias a eso, a bajar mis niveles de colesterol. De claro, repente antes claro. comía muchas carnes diariamente, carnes rojas. De repente antes comía pollo, pero pollo frito, pollo eh, muy sazonado y ahora como pues ya no lo estoy comiendo porque de repente no, no logro ir al mercado a comprarlo, ¿no? Y estoy basando en mi alimentación en minestras, en cereales, uh -huh. eh, fin, feliz me, eh, finalmente termino sintiéndome mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tener ese tipo de cambios eh, es, es válido y, y realmente nos puede resultar muy apropiado para nuestra salud. Exacto, ¿no? Promover una dieta balanceada para todo tipo de personas. O sea, los que no somos veganos ni vegetarianos, estas eh, circunstancias especiales nos hacen mirar a otro tipo de alimentos, como tú bien dices, y también a los niños, ¿no? Eh, es también importante fomentar la alimentación saludable desde temprana edad. Tal vez no no, no, no hacer un cambio radical, pero sí eh, eh, meterles poco a poco este tipo de alimentos alternativos que le van a hacer bien, ¿no? Exacto, sí. El, el, el tratar de tener una alimentación variada, balanceada, el incluir nuevos alimentos, sobre todo a los niños, es importante porque le damos esa opción a que ellos aprendan, conozcan nuevas alternativas y ya cuando sean mayores van a poder elegir muchísimo mejor al momento de hacer su compra, ¿no? Y esto se va a reflejar en una alimentación más saludable. Hay que saber que hoy en día nuestros niños también tienen no solamente anemias, sino obesidad. Mm -hmm. Hablamos que de cada cinco niños... Menores de 5 años, al menos uno va a tener obesidad infantil. Entonces, esto está muy asociado al consumo excesivo de carbohidratos y azúcares. Porque a veces predominábamos eso, ¿no? No me puede faltar dinero para mi bolsa de 5 kilos de azúcar. Pero ¿por qué no invierto ese dinero de azúcar mejor en frutas, en verduras, uh -huh. en minestras, que finalmente son más saludables? Muy bien, muchas gracias a eh, Claudia Agüero, nutricionista clínica, que nos ha explicado, sobre todo, más viendo por el lado de saludable, ¿no? Sí. Que es hay que comer, tenemos una gran oferta de productos, sobre todo peruanos, que podemos inclu incluirlos. Hay en que la dieta esta oportunidad, ¿no? Está bueno, ¿no? no, no hay que comprar. Muchas Así. gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, vamos eh, a aplicar estos conceptos y recomendaciones. Más menestras, ¿no? Más Eso menestras, bien, con es cool proteína. ¿no? Menos arroz. Menos, sí, arroz integral, se puede comer, es bien rico. Un poquito menos de carne, un poquito menos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar.